Lo más importante en tango sí. es que nos sentimos, me sientes. ¿Me das tu mano? ¿Sí? ¿Sí? Y tienes que darme la resistencia. Sí. Sí. ¿Me, me, tienes, sí. Que, me tienes que dar la resistencia para que sientas mi fuerza Pero no, y, no, y mi no peso? Se... No, no tanto. Está. Ah, sí. Ah. Perfecto. Y. Ahora lo que tienes que hacer es sentir cuando me muevo, ¿sí? Sí. sí. Dale. Uno, dos. No, no, no, no, no cuentas. <risa> ¿Sí? Tienes que sentir, tienes que sentir, ¿no? ¿verdad? ¿Vale? Sí. Empezamos. Y acá sientes que me muevo, ¿sí? Pero, ¿Viste esto? Sí. Más que... atrás. Sí, más atrás vale. un poquito. ¿Qué hace? Un no, horror. No, no, no, no. la idea la idea tenés,